Sí, pero no han podido intervenir en el debate si está, si está en nombre de los sí. ¿eh? Serán dos minutos la su intervención Han podido intervenir ¿A Sí, han podido intervenir en el debate Dos minutos y dos minutos Señores Sí, sí. ¿Vos han asignado la esmena? No o no? Se... Bueno bueno, eh, no, tenía un. un... Señor Estein, eh, venga vos de la palabra, seré. Molt... Sos el Parlamento, es en que parlen, podrían haber presentado una esmena diferente, pero sí que ser que no te... bueno, da igual. Va, venga, señor Stein. Como vos te voy Gracias, presidente. Yo la verdad que. Después de estas exposiciones tan fundamentadas tan destinadas a convencer tan destinadas a seducir tan, tan responsables pues a mí me da, la, me da la impresión de que hay unos grupos que proponen soluciones a problemas reales y hay otros grupos que, prepen, que, que, que huelen a pólvora electoral eh, hablando de de grandeza ...hablábamos de grandeza, de exposiciones con grandeza... ...yo quiero hacer una breve una breve intervención... ...una breve mención a, a, a una persona que considero que tuvo mucha grandeza... ...y estoy hablando de Arancha Quiroga... ...ex presidenta del PP del, del País Vasco... ...que entendió que había un problema que había que resolver... ...y Arancha Quiroga creo que no es susceptible... ...de ser tenida como una radical... ...una ultra... ...o una persona que odia España... ...esa España que, que, que ustedes tienen en la cabeza... ...sino que entendió que había un problema realista... ...y propuso soluciones realistas... ...y su partido, y, y el partido de Arancha Quiroga... ...decidió que el problema se mantuviera... ...porque hay unos partidos... ...y hay unas personas que proponen soluciones... ...soluciones reales a problemas reales... ...y hay otros partidos que pretenden mantener... ...o al menos me dais impresión con lo que aquí se dice... Esos problemas para seguir utilizándolos continuamente en situaciones de elecciones. El problema de, esto, el problema de esto es que cuando pasen las elecciones, cuando despertemos y se pase este, este aroma a, a pólvora electoral, eh, Cataluña y la cuestión política que representa la plurinacionalidad de, de nuestro país seguirán estando allí. Y, bueno, esto, aparte de otros element elementos que se pretenden invisibilizar en el debate, como es la enorme desigualdad social, seguirá estando allí, la corrupción seguirá estando allí, la falta de democracia seguirá estando allí. Y lo que me nos parece más irresponsable que es que el uso instrumental de la Constitución como un arma arrojadiza, en lugar de como una herramienta para solucionar problemas reales, seguirá estando allí. Y, claro, lo que debería ser la Constitución, que es un marco legal perfectamente adaptable, perfectamente criticable a las necesidades de la gente y de las mayorías, pasa a ser el único marco posible. Y el problema de esto, de tratar a la Constitución no como una herramienta, sino como ideología, como han querido hacer algunos grupos, es que, aparte de pervertir su función, además es que no se la creen. Es que unos porque se la saltan en cuanto pueden, otros porque la cambian cuando lo dice Europa. Y otros porque dicen que no hay que cambiarla, pero en algunos motivos sí, simplemente si sí hay que bajar, eh, quizá disminuir derechos y libertades en función del estado de excepción, como quiere hacer su partido, cuando ya está recogido en el artículo 21 de la ley. Es decir, de nuevo, soluciones irreales a problemas reales. Entonces, eh, yo creo que nadie, nadie aprueba, nosotros tampoco, que el Parlamento catalán, es que no aprueban ni ellos, puedan hacer un proceso de desconexión unilateral de España. Es que ni, ni la prueba, ni las CUP. En fin. Sin embargo, eh, esto yo no creo que sea, nosotros no pensamos que sea, porque lo dice la Constitución, sino porque no tiene la mayoría suficiente, porque no es la ley la que legitima la democracia, sino la democracia la que legitima la ley. Y la ley es un instrumento que sirve para solucionar problemas en función de una democracia. Y los problemas políticos, los problemas políticos se resuelven mediante acciones políticas, no mediante tribunales. Eso, concluyo, concluyo. Nosotros proponemos una enmienda, que no nos ha gustado mucho, pero lo hacemos, lo hacemos, porque queremos solucionar el problema, de verdad. Porque hay un 80% de catalanes que quieren decidir sobre su eh, relación con, con España y quieren decidir sobre sus derechos sociales y quieren decidir. Y cuando se les diga que hay que cumplir la ley, el problema seguirá estando allí. Ayúdennos gracias. a salir de ese bucle, ayúdennos a no tener diferentes mociones sobre España mientras se acercan las elecciones, ayúdennos a solucionar un problema, ayúdennos por fin a construir un modelo de país real sobre España real. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Stein.